Hola qué tal mis estimados amigos Extreme Basers, espero que se encuentren Excelente. Varios de ustedes me preguntaron que qué tal salía el subwoofer JBL que venden en la tienda Walmart, ya que es un subwoofer de una marca reconocida y pues está a un precio accesible. Además, es de 12 pulgadas. Y también varios de ustedes me comentaron que lo pusiéramos a prueba. A ver qué tal se desempeñaba. Así es, amigos, que en esta ocasión vamos a ir a la tienda. Y vamos a buscar ese subwoofer por el cual me están preguntando Así es que sin más que decir, acompáñenme a buscarlo ¡Vámonos! Y bien amigos, ya nos encontramos aquí en la plaza como les menciono, es en Walmart donde me dijeron que estaba ese subwoofer. De hecho, es el mismo lugar donde compré el mini amplificador Mitsu. Así es que, pues, entremos a ver qué encontramos, amigos. Ya si no encontramos el subwoofer, pues a ver qué otra cosa interesante podemos encontrar. Por aquí debería de estar, amigos. Vamos a buscar. Hay bocinas JBL, Sony, Pioneer, Estéreos, pero no veo los subwoofers. Y bien amigos, no lo tenían en existencia, así es que fue sobrepedido. Eso es lo, lo que costó, 1198.99. Así es que, de modo, vamos a tener que regresar nuevamente. Nos llevaremos el Subwoofer o el Tiranosaurio Rex, amigos. ¿Ustedes qué dicen? Al día siguiente. Listo, amigos. Ya me lo entregaron en esta cajota. Aquí lo tenemos. Me siento como en Navidad. Así es que vayamos a realizar el unboxing. Bien, amigos. Aquí tenemos ya el Subwoofer JBL de 12 pulgadas. Vamos a realizarle su respectivo unboxing. Veamos primeramente qué nos dice aquí en la caja. Como pueden observar dice JBL by Harman. El modelo es Stage 1210D. Y dice que es un subwoofer de 12 pulgadas. De este lado tenemos las dimensiones del subwoofer para poder realizar el orificio del cajón donde lo vamos a poner y pues aquí tenemos dos ilustraciones de cómo es el subwoofer, en esta parte de acá como pueden observar dice que es de 1000 watts máximos y pues prácticamente lo demás es lo mismo amigos así es que comenzamos a realizar su unboxing, y pues la verdad amigos como les mencioné cuando traía este subwoofer me sentí como cuando <risa> Ya hace mucho tiempo que compraba yo mis subwoofers y pues sentía como esa emoción ¿no? de vamos a estrenar un subwoofer. Pero bueno, en esta ocasión pues lo vamos a checar porque ustedes me lo pidieron. Y como pueden apreciar amigos, lo primero que tenemos supongo que son todos los... el manual de usuario de inicio rápido. Aquí tenemos unas letras en chino. Y aquí tenemos nuestro manual de usuario Pues viene en diferentes idiomas Vamos a buscar el idioma español Como pueden observar amigos Lo que me gusta de los subwoofers Que pues son de marcas eh, algo reconocidas Es que pues siempre te incluyen los parámetros Mark, Que son muy importantes Si nosotros queremos fabricar Un cajón acústico Ya que hay muchos subwoofers Que... Pues son bastante buenos, pero no vienen con los parámetros. Hay que sacárselos con el DATS, pero pues esto nos facilita bastante. Y como pueden observar, nos recomienda un cajón sellado de 1.4 pies cúbicos o 40 litros. Y para un cajón porteado o Base Reflex, nos recomienda una... Un cajón acústico de 1.6 pies cúbicos, entonado a una frecuencia de 34 Hz. Me parece una entonación bastante buena. Debe de dar unos bajos profundos a pesar de que es un subwoofer pequeño. Por lo que pues me parece interesante amigos. Ahorita les cuento más de los parámetros. Vamos a ver qué más nos contiene aquí amigos. Tenemos dos stickers de la marca JBL. Interesante, a ver dónde los pego y pues veamos ahora sí lo principal amigos el subwoofer viene bien, muy bien protegido con estas este estos pedazos de unicel y vamos a sacarlo de su respectiva caja vamos a hacer esto hacia acá y como pueden observar amigos el motor de subwoofer viene también bien protegido Igual nos incluye esta Que es como un foamy Que va por debajo del subwoofer Que es para que no se fugue Nada de aire amigos Vamos a sacarlo de aquí pues Es un subwoofer que se ve bastante bien De calidad A pesar de ser un subwoofer pues económico y Claro hay subwoofer más económicos y O tal vez del mismo precio Y de más potencia Pero pues la calidad se siente amigos a pesar de que no es de una gama alta Bien, veamos este subwoofer más a detalle, amigos. Comencemos desde la parte de atrás del subwoofer. Vamos a empezar con el motor o imán. Como pueden apreciar, amigos, tenemos un motor, pues, algo pequeñito. Ahora sí que era de esperarse. Eh, no vamos a querer un imansote, chonchote cuando, pues, el precio, pues, no es muy alto. Tenemos un imán que mide prácticamente 12.7 centímetros como pueden apreciar pero eso sí tenemos doble imán y de alto pues mide bueno hasta acá aproximadamente 5 centímetros y en esta parte de atrás del motor como pueden apreciar tenemos un orificio para ventilar la bobina del subwoofer en cuanto al sticker que tiene aquí como pueden observar tenemos el modelo eh, la marca JBL by Harman Este subwoofer Soporta una potencia De 250 watts RMS Y 1000 watts pico Así que pues ya Al punto de quemarse eh, Tenemos una canasta de metal Como pueden apreciar Y este subwoofer Amigos eh, Ahorita no sé cuántos kilos pese Ahorita lo vamos a pesar es doble bobina de 4 ohms Cuenta con una bobina de 2 pulgadas Para soportar estos 250 watts RMS Algo que es, es algo sencillo también amigos Es este, las terminales donde vamos a poner el cable para nuestro subwoofer Aquí como pueden observar van las trencillas Hacia el cono y posteriormente a la bobina en cuanto al centrador me parece bastante bien amigos me gusta este centrador se siente pues, rígido y a la vez no tanto Ahora sí que se siente un centrador de buena calidad el subwoofer pues fue hecho en china como sabrán pues actualmente ya muchísimas cosas se hacen en china y no necesariamente tienen que ser de baja calidad si ustedes van a poner un subwoofer de una potencia similar pues se recomienda aproximadamente un cable 100% de cobre de calibre 14 o calibre 12 amigos Dependiendo igual la distancia que vayan a dejar Desde su amplificador hacia el subwoofer Ahora vamos a verlo amigos desde la parte de arriba Que en mi opinión particular pues obviamente es La parte más vistosa de este subwoofer Tiene un diseño pues bastante bueno Ve que traemos un subwoofer pues de buena calidad Un subwoofer aceptable eh, en cuanto a los materiales de construcción se me hacen de muy buena calidad Tenemos una suspensión de caucho pues algo gruesa Se siente muy bien, no creo que se les vaya a romper fácilmente El cono, tenemos un cono de polipropileno Como pueden apreciar se siente pues plástico Lo que hace que este subwoofer tenga una frecuencia de resonancia algo baja la cual es de 32 Hz. Y el cubre polvos también como pueden observar amigos es de polipropileno. Tenemos aquí la marca JBL y nos dice que es de 1000 watts. Aunque pues sabemos que la potencia real es de 250 watts RMS. Esto prácticamente pues solo es marketing que utilizan las marcas. Para aparentar más potencia. Por eso siempre hay que guiarse por los watts RMS. Y... Aquí también amigos como estética tenemos en el aro de la canasta un plástico pues que también le da estética a este subwoofer. Y pues sin duda en un buen cajón acústico va a lucir bien y se va a escuchar bien. Eh, con base a la potencia que tiene amigos se me hace bastante bueno ya que cuenta con una sensibilidad de 91 Decibeles, un watt, un metro Cuenta con una excursión De 12 milímetros Que para la potencia que maneja también Se me hace bastante bien 12 milímetros de excursión Que son 12 milímetros hacia arriba Y 12 milímetros hacia abajo Y pues supongo que ustedes Quieren ver, tanto como yo Este subwoofer moverse Así es que pues vamos a conectarlo y veamos qué tal se mueve este subwoofer JBL de 12 pulgadas Antes de iniciar esta prueba amigos me gustaría comentarles que si este video les está gustando por favor apoyen dejando su pulgada arriba y otra cosa importante amigos, ya que muchos me preguntan por los cajones acústicos y como pueden observar aquí nos dice cómo nosotros tenemos que fabricar nuestro cajón, 1.6 pies cúbicos. Este cajón acústico lo podemos calcular fácilmente con este video que les hice anteriormente, así es que pueden checarlo. Bien, vamos a comenzar con esta prueba. Esta prueba, amigos, no es para ver cómo se escucha el subwoofer. Prácticamente es para ver las limitaciones o los pros del subwoofer moviéndose al aire libre. Para ver también sus limitaciones mecánicas de potencia. Por, es, por eso también aquí tengo... El AMM1 para que nos indique la potencia en tiempo real que está recibiendo el subwoofer Y para darnos una idea que pues si el subwoofer soporta lo que nos indica en sus especificaciones Ahorita el subwoofer está conectado en paralelo a 2 ohms Está conectado de esta manera prácticamente para tener una sola lectura de ambas bobinas Así es que comencemos con esta prueba amigos Vamos a generar un tono de 40 Hz ahí están y vamos a subirle potencia aproximadamente 270 watts De 181 watts Prácticamente ahí es toda la potencia que soporta este subwoofer, amigos. Metimos poco más de 250 watts RMS. Ahora vamos a poner una canción. Vamos a ver si no pega el subwoofer. Está recibiendo amigos Prácticamente ese es su límite Tenemos picos de 260 250 Y ahorita amigos el subwoofer si sí se ha calentado Si sí está algo caliente eh, Pues si sí, es prácticamente Todo lo que aguanta pero algo que me gustó, que como pudieron observar, al excursionar bastante eh, la bobina no pega con el fondo del motor. Ahora sí que ese es un punto positivo ya que en varios subwoofers eh, con esa cantidad de excursión ya empiezan a pegar y, y pues eso a largo plazo pues, hace que se dañen los subwoofers, ¿no? Y pues bueno amigos, ya como conclusión final, ¿qué es lo que opino de este subwoofer? Como pudieron observar en la prueba, pues el subwoofer pues sí aguanta eh, la potencia que dice. Pero algún punto importante amigos es que ya eh, llegando a ese punto de potencia, ahora sí que por un corto periodo de tiempo, pues sí siento como que se calentó el subwoofer. Probablemente tiene que ver con que pues es nuevo pero pues a la vez no tanto amigos porque tendría que soportar la potencia que dice sin fallas aunque estuviera nuevo ya más adelante ya que se afloje un poco más probablemente ya aguante más ese rango de potencia más fácilmente por lo cual la recomendación es que pues no le den toda la potencia de golpe a estos subwoofer, traerlos un rato pues para que se vayan aflojando que es el denominado break in traerlos ahí un rato con 100 watts 150 watts rms para que se aflojen ya que pues metiéndole todo si sí se puso calientito el subwoofer y como lo pudieron observar no le metimos distorsión el amplificador no metió distorsión por lo que pues estaba con señal limpia a ah, un subwoofer eh, de estas características, de este precio me parece un buen subwoofer En un buen cajón acústico debe sonar bastante bien Probablemente en el próximo video le realicemos su cajón acústico Si les gustaría ver ese video por favor dejen su pulgar arriba Y con gusto le fabricamos el cajón acústico a este subwoofer JBL También más adelante me gustaría realizar algunas pruebas ya más extremas eh, para ver, ¿no? ¿Cuál es, tal vez, hasta su punto máximo este, del subwoofer? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuánta potencia puede aguantar sin quemarse? ¿O hasta cuánta potencia, este, pues ya se va a chamuscar? Y háganme saber en los comentarios qué otro subwoofer les gustaría que pusiéramos a prueba. Y pues, con base a lo posible, amigos, trataré, trataré de traerlos. Suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos videos, sin más que decir muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.